¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta, una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Bien, quienes nos están viendo, por supuesto, como siempre, los invitamos a seguir a las redes del Museo de Malvinas, en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y quienes están viendo esta transmisión, desde la página de Facebook del Museo, los invitamos a dar clic en el botón de Compartir, para aumentar la, la difusión de esta transmisión. Y por supuesto, como en todas las charlas, los invitamos a que nos escriban en los comentarios de dónde son, de, de qué lugar, de qué provincia, de qué localidad, porque nos jactamos de ser un, un programa federal, como la Causa Malvinas, que es, sin ningún lugar a dudas, una causa federal. Bien, hoy tenemos una temática muy particular, para, para mi gusto muy original, eh, muy novedoso, de ver eh, la soberanía argentina, no solo novedosa desde el punto de vista que hace a la cuestión Malvinas, sino también novedosa desde el enfoque de aproximarnos a Malvinas, sobre todo eh, en los siglos eh, del siglo XIX, el siglo XVIII, todo lo que fue el período colonial, que es abordarlo desde la arquitectura y el planeamiento. Así que con nosotros eh, vamos a contar eh, con esta transmisión con el arquitecto e investigador del CONICET, Ramón Gutiérrez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás vos? Bien. Contento bien. de la posibilidad de contactar con otros compañeros que les interese el tema que nos convoca. Que por suerte cada vez somos más, debemos decir que eh, cada vez somos más quienes están además sumando este ciclo y quienes son más quienes nos siguen en las redes del museo. Así que el espíritu malvinero se está por suerte ampliando cada vez más. Así que, si te parece Ramón, arranco con ya con la pregunta disparadora, eh, vos junto a varios eh, colegas, el año pasado, en diciembre particularmente, hicieron una publicación de este libro, que habla de la arquitectura y el planeamiento de Malvinas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, contanos sobre todo a quienes nos están viendo, cómo surgió esa iniciativa de abordar Malvinas desde ese enfoque particular. Bueno, yo creo que eso se vincula a, a, dos, a dos procesos, un proceso más bien de carácter general, que fue eh, el hecho de que en 1966, estando en la Universidad de Buenos Aires como docente, este, vino la intervención militar de Onganía y entonces me fui de la, de la facultad, me fui de la universidad, y recalé en Resistencia, nos fuimos a vivir con mi, con mi esposa y mi hijo a, a Resistencia, al Chaco. Y desde el Chaco tuve claridad de, de que pasaba a ser un, un porteño que ya tenía una media vacuna, había estudiado cuando muchacho en Rosario y ahora estaba este, en Resistencia, y entonces entendí que teníamos que empezar a mirar la Argentina desde adentro. Es decir, que... Este, esta cosa que algunos nos decían de que cuando cruzaban la General Paz se sentían que estaban en Latinoamérica, me pareció que era una buena frase para decir qué positivo que es eso. Entonces, este, estando vacunado, en, ya en resistencia, entendí que el, la mirada que uno tenía que tener, una mirada que entendiera por todo el país. Nos dedicamos a eso, nos dedicamos a trabajar este, en esos años en lo que era la investigación sobre la arquitectura en la Argentina. Y tomando la Argentina desde la frontera del norte hasta la Patagonia y, por supuesto, las Malvinas. Y allí un compañero nuestro, este, Alberto de Paula, porteño, radicado en Buenos Aires, pero que estaba también ya dando clases en Mar del Plata, y por lo tanto, siendo la última facultad, la de Mar del Plata, hacia el sur de la, del país, este, encaró eh, un trabajo importante sobre eh, recopilar la documentación que había sobre Malvinas, en la parte de arquitectura y planeamiento. Alberto es realmente quien motiva este, este tema, es él que realiza algo que nosotros le permitimos concretar. Nosotros, en esta mirada de trabajar sobre la arquitectura argentina, sacamos una revista que se llamaba Documentos de Arquitectura Nacional. Y en esa idea de los documentos de arquitectura nacional, en el primer número, en el año 73, 1973, apareció el artículo sobre arquitectura y planeamiento en Malvinas que había hecho este Alberto. Trabajando fundamentalmente sobre las fuentes historiográficas, bibliográficas, y trabajando algo sobre el archivo de bernet que estaba este, en ese momento en el Archivo General de la Nación, como está todavía en el Archivo General de la Nación. Es decir, este fue el primer arranque y un arranque que cuando fallece Alberto ya hace unos años, este, a mí me queda este, con la idea clara de que yo tenía que seguir el trabajo que él había este, comenzado. En ese momento este, también sucedió que otro amigo, este, fallecido también, este, Sayé, Rafael Sayé, este, hace un trabajo sobre la, los franceses en las Malvinas. Es decir, eh, un libro que realmente es espectacular, con una cantidad de material muy importante que él consigue en la Biblioteca Nacional de París. Y entonces, este, con la documentación de la Biblioteca Nacional de París, supimos mucho más sobre lo que había sido, más allá del libro propio de la, de la expedición de, de Bougainville en 1764, que es la primera que intenta hacer el poblamiento real de, la, de las Malvinas, este... Eh, junto con Pernetí, que era uno de los que los, lo acompañaba este, a Bougainville, bueno, él documenta este, muy claramente los ingenieros militares que lleva, la base de eh, trabajos arquitectónicos con los planos, inclusive, que, que había, y nos permite entonces arrancar con una idea de cómo iba a ser esta, esta etapa de colonización. Y en esto hay que entender entonces, una, un hecho, primero, el hecho de que nos preocupásemos por hacer las primeras publicaciones que hubo sobre la arquitectura del interior del país. Saco lo del periodo colonial, porque claro, está, por monumentos nacionales hay muchos, pero estudiar la arquitectura, que no era la arquitectura de los monumentos, sino la arquitectura general, social y demás, nos llevó mucho tiempo en la Argentina. Nosotros declaramos los primeros monumentos históricos de lo que eran los territorios nacionales, es decir, le hace Patagonia, de hace todo el nordeste, recién en 1985. Es decir, que tenemos que ubicarnos de que este eh, reconocimiento de, de, de interés de comprender el país, donde las Malvinas eran todavía una asignatura pendiente, todavía junto a todo la, la, lo pendiente que estaba este, el, el resto de, de la Patagonia, como también el, el nordeste, bueno, este, fue eh, un, un punto de arranque. A partir de ahí, lo que nosotros pensamos fue en la necesidad de eh, mirar el problema de las Malvinas, no solamente como se estaba tratando desde el punto de vista de los derechos jurídicos que nosotros teníamos. La larga experiencia de todas nuestras este, historiadores y, y, y juristas habían sido justamente el crear la documentación que permitiera eh, consolidar los derechos que le correspondían a la Argentina. Pero lógicamente, en todo este proceso de largos años de lucha por eh, los derechos, este, también eh, del otro lado de la, del, del, del, del tema, buscaban otros mecanismos que, eh, frente a la realidad de la flaqueza que tenían sus eh, aportes jurídicos, digamos, pudieran este, justificar sus derechos al control de las Malvinas. Y esto lo hacían a partir del hecho de los pobladores, es decir, eh, ellos eran los originarios. Ellos es lo que sería...? la flaqueza de los argumentos británicos, ¿no? que a falta claro. de argumentos jurídicos empezaron a buscar en otras disciplinas eh, resabios para más o menos tratar de justificar su presencia en Atlántico Sur, digamos. Exactamente, el tema, el tema eh, era este, cómo, cómo eh, a partir de este, de, este, de este hecho ellos desconocían todo el proceso, el proceso Históricamente era, era simple. En 1764, los franceses, este Bocanville, ¿no es cierto?, hace el primer asentamiento. Lleva pobladores, lleva este, gente eh, fundamentalmente agrícola, gente de algunos artesanos y este, alguna guarnición de carácter militar, mientras se instala en el. Esto, que construyen un fuerte inclusive, se instalan en las Malvinas. Eh, hacen la segunda expedición y en ese momento ya hay un pacto, del el pacto de familia, de los Borbones, entre España y Francia, de tal manera que España reclama decir, no, este territorio está dentro de los territorios que le corresponden a España este, por su jurisdicción geográfica, con lo cual este, el tema queda, queda saldado con el hecho de que los franceses entregan a los españoles, no es cierto, aquellas cosas que han hecho, los españoles, eh, salvan los costos que han tenido las expediciones de Bungamil y allí se produce el traslado y el afincamiento de los españoles. Los españoles están hasta 1811, es decir, hasta el momento en que se produce la Revolución de Mayo, y como tenían una dependencia muy grande de las Malvinas a partir del puerto de Montevideo, que era el puerto de Calado, donde salían los barcos que abastecían a las Malvinas para poder mantenerse este, efectivamente, entonces, eh, ustedes saben que Montevideo queda en manos de los realistas, por lo tanto, cuando se produce la Revolución de Mayo, los realistas juntan las tropas, traen la gente que tenían en Malvinas y la instalan en Montevideo. Entonces, allí queda abandonada la isla. Queda abandonada la isla hasta 1821, cuando eh, efectivamente los argentinos ocupan, ¿no es cierto?, a través de Yeguet, ¿no es cierto?, la, eh, eh, la isla. Entonces, este proceso tiene además una incidencia en la cual los ingleses intentan en un determinado momento, en 1769-70, ¿no es cierto?, este, instalarse en un punto dentro de la isla y llevan, un, trasladan desde, eh, tenemos el plano inclusive de, de, de esto, un fuerte de madera que han construido este, en Inglaterra y que lo montan este, allí. Los españoles, cuando se dan cuenta de que están instalados, este, los ingleses organizan una expedición marítima y los desalojan. Los sí, se rinden. Aires. Aires, si mal no recuerdo, sale una, una goleta y, y entra en un conflicto armado, ¿no? En lo que sería el puerto de la Cruzada. Ellos en el puerto de la Cruzada este, estaban radicados los, los, los ingleses, este, pero, puesto Edmond, lo llamaban sí. ellos, pero en realidad salen de Montevideo. Es ah. decir, la, flota, la flota es una flota importante, la que organiza España, salen de Montevideo. Y España le da mucha importancia a las Malvinas, le da importancia porque de alguna manera el mismo objetivo que tenían los ingleses en ese momento que era controlar el acceso al canal, ¿no es cierto?, del de Estrecho de Magallanes, entonces este, esto marcaba de, de alguna manera el interés geopolítico que los ingleses tenían en este lugar. Y los españoles no tenían interés en que los ingleses controlaran, evidentemente, el, el Estrecho de Magallanes. Entonces... Esta explicación es muy clara por la cual los españoles van a colocar una, una vida muy importante en las Malvinas. Es decir, no solamente llevarán animales, sino que traerán pobladores e inclusive organizarán hasta un penal, este, trayendo eh, presos, digamos, de distintos este, lugares de, de, de la Argentina o de Uruguay o lo que era la banda oriental en aquel entonces, este, instalarlos en, la, en, la, en las Malvinas. Este, esto es eh, importante porque además quedan a cargo de la marina y los españoles fortalecen la marina en Montevideo, el, lo que se llamaba la zona de, del departamento geográfico de, de, de, de, del río de la Plata, estaba localizado en Montevideo porque el puerto de Montevideo tenía un calado mayor, como les decía, es decir, una profundidad mayor que permitía acceder a barcos de mayor calado, a barcos de guerra inclusive, con lo cual... Este, Buenos Aires no lo posibilitaba, tenían que anclar en balizas exteriores y bajar, como hemos visto habitualmente, en carros o en carromatos que bajaba la gente. Con lo cual, esto eh, llevaba a unas situaciones este, complejas. Pero lo cierto es que este, la expulsión de los ingleses queda muy clara y prácticamente los ingleses no vuelven hasta 1833. Aunque con anterioridad hacen incursiones de saqueo, fundamentalmente de eh, cueros, es decir, la... la, la la economía de las Malvinas hacia, el, hacia el, el interés comercial lo tienen norteamericanos e ingleses este, prácticamente desde el siglo XIX en lo que era la obtención de cueros de lobos marinos y este, de ballena en la, en la zona de, de, de las Malvinas. Así que esta este es un poco la, la, la, la, la situación por la cual históricamente eh, nosotros podíamos explicar cómo era el, el, el sentido de formación de ¿Cuál era nuestra, nuestra idea y cuál es nuestra idea y la que desarrollamos en el libro? Nuestra idea es mostrar que allí existió un asentamiento, que además fue un asentamiento continuo, que además tuvo, digamos, algo en el periodo este de, del retiro de los españoles y la presencia de los argentinos, tuvo este, eh, una, no solo una continuidad, sino también una intención de poblamiento, no eran guarniciones militares exclusivamente, ni mucho menos, eran... Estaban amenazadas, pero su objetivo era fundamentalmente poblar Y la prueba está en el, ya en el planeamiento concreto que se realiza, donde no solamente será el de una localidad, una ciudad, sino que será también la distribución de las tierras, la formación de este, distintas áreas de, de, de cultivo, de generar este, eh, zonas de corrales para la ganadería. La ganadería fue muy importante, es decir, la ganadería constituía prácticamente el caballo, era el, el, el elemento clave de este, la movilidad dentro de las islas. Entonces, este, esto, esto hay que tenerlo muy claro, era, era este, esencial. También lo eran, por supuesto, el ganado bovino y el ganado vino, es decir, eh, lo vamos a ver en el crecimiento, inclusive en las estadísticas que los mismos españoles han hecho. Nosotros revisamos archivos españoles eh, desde la Biblioteca Nacional hasta el archivo militar, hasta el archivo de la Marina, el archivo de Indias, es decir, eh, prácticamente una enorme cantidad de documentación hay sobre las Malvinas, sobre la vida de las Malvinas, sobre los personajes que ocuparon este, la, el mandato, fueron gobernadores de Malvinas, hubo 23 gobernadores en Malvinas, es decir, cada dos años cambiaban. Algunos de ellos estuvieron tres, cuatro veces, es decir, que mostraron su interés, hicieron muchas obras públicas, muelles, hicieron construcciones, etcétera, inclusive algunos de ellos llegó a ser hasta virrey del Perú, es decir, que eran personajes importantes dentro de, la, de, la, digamos, de, de, lo, de lo que sería la nomenclatura de los, de los este, españoles eh, militares, marinos, ¿no es cierto? en este caso, este, eran, eran de, de rango importante. De tal manera que eh, nosotros buscábamos demostrar esto y demostrábamos además eh, el avance que la Argentina lo había, había hecho, sobre todo a través del, de la segunda fase, la primera fase la, la tiene a partir de 1900, 1823, perdón, este, el comerciante Pacheco, pero él lo une a Bernet y Bernet va a ir luego y se instalará allí este, y con una idea muy clara, de erradicar este, gente de muchos lados, es decir, el, el, planteo, el planteo no fue un planteo porteño, no fue un planteo este, eh, limitado a, a un vínculo, este, sino que había una intencionalidad muy clara de un poblamiento, un poblamiento que él mismo lleva a cabo, lleva a un este, eh, jardinero alemán, lleva el, el almacenero era un inglés, este, eh, lleva gente de del, del Uruguay, gauchos uruguayos, lleva este, esclavos libertos, a los cuales se los libera este, para, para, para directamente este, para estar en las Malvinas. Es decir, hay, hay todo un, un, un proceso de integración este, social, cultural, este, importante. Y eh, bernet es un personaje que eh, tenía un sentido estratégico de, de, de, del tema, y él piensa cómo dividir las islas, cómo eh, dar concesiones comerciales, como generar, digamos, este, empresa, y entonces comienzan esta tarea, y claro, en ese momento es cuando se vienen encima tanto los barcos este, norteamericanos como los ingleses a saquear, este, y él pretende que no tienen derechos, es decir, tienen que eh, recurrir a acuerdos, acuerdos económicos, y estos se niegan, y finalmente de ahí termina el conflicto con el cual van a destruir. Este, aquello que nosotros habíamos formado. Este es un poco, si querés, una, en breve síntesis, este, el proceso de cómo se genera este, este tema. ¿no? Eso en cuanto a la estructura general, digamos, ¿no? una breve sinopsis, digamos, pero ahora vamos a poner un poco la lupa, ¿sí? en estos periodos históricos que, que has mencionado. Tenemos el, la, la primera ocupación francesa, el establecimiento de Bougainville, que luego derivó en Malvinas como una dependencia al virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo específicamente? ¿Cómo fue ese periodo de transición de ocupación francesa y lo que terminó pasando después, que fue el establecimiento español? ¿Hubo un cambio en el planeamiento, en la arquitectura? ¿Cómo fue ese, ese periodo español sobre lo que habían construido previamente eh, los franceses? Bueno, eh, yo, creo, yo creo que la, la realidad fue eh, eh, primero que eh, en, en ambos casos, españoles este, y, y franceses, tenían una idea de lo que podían realizar en las Malvinas, este, una idea de colonización eh, tradicional. Es decir, venían con la idea de ocupar el territorio, de instalar eh, alguna base de defensa, de al mismo tiempo generar eh, zonas de almacenamiento y de vivienda originariamente, y que contarían con los materiales. La primera realidad concreta que se encuentra es que en las Malvinas, por ejemplo, casi no hay madera. Entonces este, ellos eh, habían traído, sobre todo los franceses, habían venido con este, cargamentos de, de, de, de, de madera para construir, se ve en los planos de las casas de ellos, sistemas de construcción este, con estructura de madera, básicamente. Lo segundo que encuentran es que sí, que hay eh, piedra, pero una piedra que tampoco es una piedra de fácil labra, tampoco tienen canteros o personales. Y se construye para construir rápidamente y poder instalarse más allá de las carpas y elementos provisorios, inclusive hasta los mismos cueros de, de, de, de, de los lobos marinos y demás van a servir de cubierta de las, de las viviendas, la paja y, la, y, y los cueros serán el, el elemento de de cobertura inicial de los, de los que me llegaron, este, bueno, van a tener el, que trabajar con un sistema que es el sistema de los tepes. Los tepes son en realidad terrones de tierra, cortados, digamos, con las propias raíces de la tierra, de tal manera que se colocan invertidos y unos con otros y se van formando como una especie de ladrillo de césped, por decirlo de una manera de tierra y césped, ¿no es cierto?, que... Este, permite, digamos, este, con el tiempo irse consolidando y generando una, una, este, digamos, un cierto aislamiento. Hay que pensar que además el clima era eh, muy riguroso. Yo creo que tenemos que tener muy en claro, este, y es curioso porque hasta en la propia guerra de las Malvinas muchos de nuestros soldados se refugiaron en Tepes, hechos por ellos mismos, este, lo cual nos muestra la persistencia de, de, una, de una realidad este, de ocupación territorial que era, compleja Más allá de la complejidad que tiene el hecho de que son muchas islas, que había que este, recorrerlas, conocer sus, sus emplazamientos, conocer las bahías, eh, los españoles tardaron un año en descubrir dónde estaban los ingleses, por ejemplo. Entonces este, hay, que, hay que entender este, esta, esta circunstancia que había que recorrerlas en barco, no se la podía recorrer interiormente, no había chance de hacerlo de una manera este, general. Claro, el reconocimiento territorial necesariamente tenía que ser por vía marítima, digamos, no en un mar... En aquel, en aquel entonces clarísimamente. Okay. Clarísimamente. Y esto, eh, esto sale muy claro de la documentación que los españoles tienen, de cómo iban recorriendo, iban haciendo plano, cartografía, digamos, marcando, marcando las cosas. Eh, ahí, lo perdón, otro lo... sumo eh, Ahí la forma de Malvinas, en términos cartográficos, va cambiando. ¿no? Va, va, bueno, va esa imagen que que la conocemos hoy en día y que la vemos tan reflejado, no siempre fue esa imagen típica cartográfica, fue como cambiando. Si uno mira los mapas del siglo XVIII, tenía una forma el archipiélago y eso fue cambiando con el tiempo. mira yo creo que lo que pasa es que cambiaba el hecho de que se lo, se lo conocía por fragmentos y los fragmentos se iban uniendo, pero el resultado total no era necesariamente. Por otra parte, venía también una larga tradición desde el siglo XVI de una cartografía bueno, eh, el, el nombre Malvinas viene de Bougainville, porque Bougainville era de la zona de Malinas, y entonces este, eh, ahí tomó, tomó el, el, el nombre, este, eh, la, la, tomaron, él le dio el nombre a las islas, ¿no es cierto? Pero con anterioridad habían tenido las Islas Sansón, y era, es decir, había, había recorridos marítimos de eh, viajeros que sabían que había una isla, sabían que, que parece ser que Magallanes efectivamente la había había conocido, ¿no es cierto? Entonces, desde ese entonces, y con planos tempranos de, de principios de, de fines del 16 o principios del 17, uno ve que hay un manchón de islas, pero no, eh, no hay un conocimiento real. Yo te diría que el conocimiento real de las islas se da con los españoles, es decir, este, son ellos los que tienen una, una posibilidad de ver todas la, las distintas este, islas y definir los lugares, que en general eh, por ejemplo, hay una crítica en algunos de, las, de, las, de los textos españoles de que el, el asentamiento francés, que ellos van a ser el que ocupen también, este, no era el más, el, el más indicado, pero era el, que se, el más indicado de los que se conocía. Eh, yo creo que hay, que hay que tomarlo en esa, en esa, en esa dimensión. Tema, ¿no? Los franceses llevan ¿Cómo? mucha gente capacitada para, para, para instalarse. Dos ingenieros militares muy buenos, ¿No? Este, de, de, y además un, un grupo de, de, de, de artesanos también capaz ¿no? Ahí, Puerto, Puerto San Luis ¿no? que es lo que fundan los franceses que luego derivó en Puerto Soledad eh, toda esa construcción hoy en día se encuentra al norte ¿no? de lo que es Puerto Argentino en el mapa sí. de, de Malvinas sí. y, y vos estabas mencionando que, bueno, que al principio esa construcción tenía un fines más digamos con ingenieros militares tenía una, una, una conceptualización de visualizar a Malvinas con una típica colonización de época, tanto por parte de Francia como con España. Una es que se consolidan los españoles, esos, esa, esa gestión que tienen los españoles hasta la Revolución de Mayo. ¿Cómo fue evolucionando, digamos? Bueno, ellos se evolucionan, eh, en primer lugar, eh, zajado el tema con los, con los ingleses, a partir de M770 es un área que entra fuera de, del área de de conflictos, digamos, en términos de decir, sí, siempre está la amenaza inglesa, el, el retorno este, que se produce lamentablemente, pero el tema, el tema está en que eh, eh, no hay, no hay esa, esa, este, ese, ese, ese rigor que eh, empieza nuevamente a, a plantearse a fines del 18 cuando cambia el frente, el, el frente político naval ¿no es cierto, de, del Pacífico hacia el Atlántico. Entonces ahí eh, aparece nuevamente, este, cuando eh, Inglaterra supera, sobre todo a través de la artillería, a, este, claramente a, a España y a Francia, ¿no es cierto? Este, y su, su flota empieza a tener nuevamente un peso muy grande, ayudado o auxiliado. Por, es lo que nos se nos produce a nosotros, los conflictos con eh, Portugal a través de Brasil, ¿no es cierto? y el avance sobre el territorio que pertenecía al Río de la Plata, este, en la zona el sur de Brasil, lo que es hoy, el sur de Brasil, este, y al mismo tiempo esta alianza entre Portugal e Inglaterra este, genera eh, la, otra, la otra realidad de las campañas grandes que va a ser en el Caribe este, Inglaterra tomando Puerto Rico y tomando La Habana en, en distintos momentos, ¿no? es decir, o, o, o intentando tomar Cartagena en 1740. Es decir, eh, hay, hay todos una, una, un, un, unos términos de geopolítica que. Eh, evidentemente tienen que ver en el, en el marco de comprensión de esta, de esta situación. Los españoles, por lo tanto, ellos tratan de hacer una vida ordenada pensando en una estructura de poblamiento que eh, sería estable y que desde allí poblarían la Patagonia. Es decir, ellos siempre apuntaban el operativo Patagonia de 1780, 70-80, ¿no es cierto? Es un operativo que también está vinculado a esta idea de la familia. Y si uno ve la gran expedición científicas que organizan los españoles con Malespina hacia fines del siglo XVIII, son los que paran en las Malvinas, hacen los dibujos de las Malvinas, toman contacto con los indígenas de la Patagonia, este, hacen, eh, hacen este, mediciones meteorológicas, este, astronómicas, es decir, todo, este, todo esto es, es, es, está en la vida de, de la, de la, de, de, del ensanche, o el ensamble, perdón, de las, de las Malvinas con la realidad este, científica, cultural, española. Y no solo eso, sino los hechos de, de, de, la, de la vida cotidiana. Cuando cambia de, de Carlos III a Carlos IV, el reinado en, en, en, en, este, en España, en las Malvinas hay una corrida de toros. Es decir, este, para festejar el cambio de rey cierto y la venida del rey. Y se arman tinglados y se hace este teatro y si hay este, cantidades de, de, de, de, de, de cosas que tienen que ver con lo que era la vida urbana en, en, en nuestras ciudades de, del Río de la Plata, es decir, que eh, en la medida y en la escala que estos poblados tenían, que en realidad tenían entre 200 o 150 personas habitualmente, llegaron a tener 150 en, en, en la, o 120 en la época ya este, argentina, este, pero que después de un despoblamiento, hay que pensar que, la Argentina repuebla la, esto, por como les decía, entre 1811 y el 21, hay una década donde el ganado se vuelve cimarrón, donde hay que empezar de nuevo, dar eh, de nuevo las cartas, ¿no? está se trata, claro. Ahí viene mi, a mi siguiente pregunta. Comienza la Revolución de Mayo y, como bien vos decías, eh, los españoles se retiran de Malvinas eh, en dirección a Montevideo, y que desde el punto de vista jurídico, hacer ser parte digamos, del Virreinato del Río de la Plata, como vos bueno, como mencionabas los juristas al comienzo de la charla, utiposiditis, el Virreinato pasa a ser las provincias unidas del Río de la Plata, y no, no conformándose con una nominalidad jurídica, el, el gobierno supremo y luego el gobierno de Buenos Aires manda expediciones. ¿sí? Vos mencionaste la de Chihuit, que luego vino la de Pablo Arehuatí. Esos nueve años ¿no? que separan 1811 respecto de... Verano de, de 1821, ¿no? ¿Con qué panorama de Malvinas se encuentran Shiwit y Areguati previo a Bernet? A ver, eh, Areguati viene, viene a, a consecuencia de Yiwit, digamos, ¿no? Es decir, este, Y en realidad viene con el Pacheco, es decir, la, la, la, la, la, la circunstancia es este, eh, organizar un poblamiento. Y organizar un poblamiento requería eh, este, también un control. No te olvides que después de un hecho. Político, militar, como había sido la, también la caída de Montevideo, que se produce en 1814, recién. Este, hay todavía un, una, una situación militar en el, en el 13 y entonces esto este, tiene que ver. Eh, Areguatí además era hijo de un cacique eh, guaraní, es decir, este, él, él es un cacique guaraní, porque es hijo del cacique del pueblo San Miguel, que hoy ya estaba en, en manos de los portugueses, es decir, este, ya... Este, había tenido que abandonarlo él había ido a estudiar al colegio de San Carlos en, en, en Buenos Aires y de allí este, eh, es, es considerado entonces ellos se encuentran con una situación en la cual eh, llegó en lo que hace es colocar la bandera argentina tomar posesión en nombre de la Argentina en de cumplir con esta cuestión pero la Argentina había seguido manteniendo este, las relaciones este, ya en 1810 este, había, a, a, en Buenos Aires se había admitido el pago del personal que estaba en Malvinas. Este, eh, Saavedra había firmado este, estos pagos. Había este, abastecimiento, barcos de abastecimiento que iban este, hasta Malvinas. Es decir, que no, que no, no había un des desentimiento, sino que eh, realmente eh, lo que se había hecho era continuar como de hecho continúa hasta el hecho de la independencia, que es el 16, ¿no es cierto?, este, en Tucumán. Con lo cual, evidentemente, nosotros tenemos una, una legalidad jurídica, digamos, este, planteada allí. No hay una actitud de la ruptura, sino que hay una actitud de la continuidad. Entonces, esa continuidad tiene continuidad, si vos crees, jurídica, los papeles, tiene discontinuidad poblacional por el hecho de que arrastran con toda la gente y no queda gente. Es decir, entonces... El repoblamiento lo hace la Argentina. ¿Eh? No lo hacen los españoles, ni lo hacen este, eh, los ingleses, ni nadie. Es decir, el repoblamiento lo hace la Argentina siguiendo esa tradición. Entonces, allí es donde claramente vos podés encontrar esa, esa primera fase. ¿Qué se encuentran? Bueno, se encuentran, lo que te digo, el ganado, cimarrón. Lo primero que hay que hacer es hacer corrales y volver a domar. Volver a, a, a, a organizar, digamos... este los elementos básicos como para poder manejarse dentro del aire. Y paulatinamente, no es cierto, y aquí el papel de Bernet es clave, porque tiene una decisión y una claridad de ideas este, mucho más, más, noto más notoria, eh, es justamente, en primer lugar, eh, reocupar las cosas. Los, los españoles habían ocupado, las, y vos me lo habías preguntado, habían ocupado las construcciones que habían dejado los franceses todas aquellas que pudieran ser útiles. La casa de gobierno, por ejemplo, que es una casa muy interesante, es un planteo de, de, de carácter centralizado, de una casa con cuatro unidades y un, un área un salón central, digamos, este, es utilizado como casa de gobierno por los españoles y también es transformado luego por Bernet, pero sigue siendo sobre la misma base de aquel planteo que habían organizado los franceses. Es decir, que esa continuidad en la arquitectura se nota. Eh, lo que no, lo que se fragmenta es el tipo de, de respuestas arquitectónicas en la medida, como te digo, de, del problema de la madera. La madera se trae desde este, eh, la isla de los estados, y entonces, este, de, de, o desde la, otros lugares de la Patagonia, pero todo esto significa las expediciones este, especiales y demás. Eh, la, la esposa de Bernet, cuando escribe en su diario de, de 1829-30, ¿no cierto de la, de, la, de la vida, La, la, la Malvina narra lo que significaba el traer la madera de, de la isla de los estados, y como muchas veces los corrales los hacían eh, sobre la costa, justamente para aprovechar la costa como lugar donde los, los eh, eh, ganados no podían este, ir, es cierto, utilizando no solamente la madera, sino los huesos de ballena, es decir, para poder hacer las estacas. Entonces, había toda una, una, una refuncionalización de los recursos que existían para poder este, asegurar aquellas cosas que eran necesarias. Por otro lado, no todos los cultivos se daban. El, el, mismo, el mismo jardinero alemán decía: bueno, hay determinado tipo de cosas que no, no, no, no, no, no, no, no fructifican y no, no o sea, eh, en, en cambio, los españoles ya empezaron a hacer estudios sobre botánica de, de, de la botánica de las Malvinas, ¿no es cierto? Y en, y en esa época eh, se hicieron hasta alamedas: es decir, Bernetti hizo una alameda, un paseo dentro de la de lo que era la, la, la costa y el, el pequeño poblado que pudo hacer, cuyas casas estaban siempre dispersas por una sencilla razón. Primero porque tenían que tener un área de jardín, un área este, de cultivo propia. Y en segundo lugar, por el temor a los incendios, es decir, este, la paja de, de los techos. O, eh, mientras no hubiera, digamos, una consolidación con la madera, que no la había, y con la piedra, que era escasa, ¿no es cierto?, fue muy difícil. Bernetti hizo su casa en piedra. este. Y, y quizás lo más interesante de esta situación es la visita que van a hacer en 1831 este Darwin y Fitzroy a, a, a las Malvinas. Y van a la, a la casa de Bernet y se encuentran a la mujer de Bernet tocando un piano. Y encuentran una biblioteca que dice, esta biblioteca es increíble, dice este, textos en inglés, en alemán, en castellano, dice Nosotros pensamos que venías a un lugar de cazadores de lobos marinos y nos encontramos que acá hay vida, y otra cultura y otra cosa. Cuando vuelven en el 1833 con los ingleses dicen, no quedó nada, destruyeron todo. Sí. Es decir, ellos mismos reconocen esta, esta situación. Y este es un dato esencial, eh, porque Darwin hace inclusive hasta el croquis de cómo era en cierto la, la, que es la, la, la vista más conocida de las Malvinas, cómo eran las Malvinas en esa época. Por lo tanto... Yo creo que esto te, te permite entender que eh, esa continuidad, digamos, de vida se dio, salvo ese lapsus, ¿no es cierto?, entre 1811 y 21, esa década, se dio de forma muy clara. No, y es interesante esto que mencionas, porque, digamos, por un lado, quizás el planeamiento de Bernet eh, difería de lo que era el planeamiento original español, eh, con esta idea de poblar Malvinas corregime si me equivoco, a, a lo largo de lo que sería el espectro del archipiélago. ¿no? Ahí en, en el libro se ve muy bien el rol de algunos poblados, como Rosas, Dorrego, es decir, no es que había un planeamiento solamente centrado en Puerto Soledad, digamos, sino que había una idea a partir de la década de 1820, en la época de Bernet de, de ser, bueno, hacer una especie de poblamiento más descentralizado, ¿no? y generar otros puntos en la isla Soledad que a su vez tengan relevancia, y no todo en Puerto Soledad. Eh, eso está claro, porque además ellos este, tenían la, la necesidad de, de, de, de, de, de controlar el territorio de la isla y por el mismo ganado. Entonces ellos crean corrales, eh, todavía quedan, lo que nos queda hoy en, algún punto, en algunos puntos de Malvinas son algunos corrales circulares que hace este, eh, con los gauchos, ¿no es cierto? Este, Bernet. Y que eh, marcaban, digamos, la, las posibilidades de ir este, eh, facilitando ciertas eh, maneras de poblamiento este, en, en la isla. Y al mismo tiempo el abastecimiento de carne, el abastecimiento de aquellos elementos que tenían que ser, este, eh, que era muy difícil movilizar en tropa, este, de, de, en tropillas, digamos, de caballos o de, o de ganado, este, hacia este, eh, Puerto Soledad, ¿no es cierto? Sino que este, tenían que eh, irlo, irlo manejando de otra forma Yo creo que esto es muy, muy interesante la, eh, Hay una foto que conseguí en esta, en esta fotografía Tomada en 1865 Lo que es Puerto Stanley Es decir, que los ingleses se, se van de Puerto Soledad Ya destruido Y se forman lo otro 30 años después Es decir, los, los primeros ingleses Ocupan el mismo lugar eh, Ocupan la casa de gobierno de Barnett Ocupan e e esa zona finalmente destruyen este, todo y se trasladan, uno ve que eh, la imagen de esa, de esa nueva localización inglesa tiene la misma característica de la localización de lo que habían des destruido, es decir, las casas este, eh, separadas, las casas este, eh, dispersas, digamos, dentro de, de, de, de, del territorio, eh, con, una, con una idea de, este, de organización este, bastante similar. Entonces, no es, no es que esté, hoy lo que nosotros analizamos o podemos ver hoy no tiene nada que ver con este, este, este, esta idea ¿no es cierto? Que, que tienen este, en ese momento, pero está muy claro de que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero lo que nosotros habíamos hecho era poco, era poco o lo hicimos en muy pocos años, es decir, hay que pensar que en realidad lo tomamos en 1823 y en 10 años este, todo lo que se hizo, Está allí, marcado, ¿no? Y está evidenciado además. O que en realidad hicimos mucho para el poco tiempo previo a la usurpación británica, digamos, ¿no? Porque, como decías, la expedición de Shewitt fue, digamos, plantar la bandera, la de Arewati tuvo los pormenores climáticos y volvió. Fue exitosa la de Bernet y que tuvo a su vez la, la complicación del bombardeo estadounidense en 1831, que vos citaste a Darwin, en palabras de Darwin, destruyó todo. Algo que era una especie de, literalmente, una perla austral en términos del de éxito del planeamiento, el desarrollo poblacional, las actividades eh, ganaderas que tenía Malvinas y esa sustentabilidad que era tanto política como económica eh, en claro. Malvinas. Esa es la realidad. Eh, y esa, ese, ese, ese tema, eh, digamos, este, es un tema que se lo quiere desconocer. Hoy el, el punto fundamental de toda la defensa británica es que, eh, que ahí no había nada había y lo destruyeron digamos esa es la, la, la realidad no quedó nada <ríe> no quisieron dejar nada este, esa sí fue la, la, la realidad del tema ¿no? por eso para nosotros esto era más que juzgar sobre la calidad de la arquitectura que era una arquitectura hecha eh, con, con las dificultades muchas del caso que comienza siendo una arquitectura trasladada pensada este, desde Europa y colocada allí hasta una arquitectura que se va cimentando sobre sus propios este, eh, debilidades y sus propios recursos este, y, y extremando la creatividad con los propios recursos que, que, que había, ¿no es cierto? Este, bueno, muestra eh, realmente esa voluntad de, de ser, de ser, de estar y de avanzar. ¿no? creo que esa es la la, la, la, la razón fundamental, por el cual para nosotros, este, eh, la, la, la persona de Bernet, en cuanto planificador, en cuanto el tener una visión del territorio, el entender que el territorio es, primero, es, cierto, es, eh, es esencialmente, es una, es una cosa de, de, de mucho valor. Y esto, esto está en marcha. Bien, bien. Eh, Ramón, desde... Después de la guerra del año 82, ¿sí? los británicos, en esta idea también de, de buscar elementos, insisto, para justificar lo injustificable, que es su presencia colonial en el Atlántico Sur, han destruido, por ejemplo, todos los vestigios eh, de estructuras institucionales argentinas, tanto en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ¿sí? entre mayo y sobre todo junio eh, y julio del año 82. Respecto de todo lo que se describe digamos, en, en tu libro que hiciste con, con los otros eh, colegas que participaron en, en la producción del mismo, ¿qué vestigios nos han quedado o que podamos encontrar hoy en Malvinas que sea del siglo XVIII o del siglo XIX de la época de, de Bernet? Mira, Yo creo que prácticamente nada. En realidad la destrucción eh, más, más organizada fue, fue hecha durante el siglo XIX, en, en lo que quedaba de todo esto. Hay alguna, algunos grabados, sobre todo del viajero de viajeros franceses, de mediados del XIX, que nos muestran restos, este, a veces inclusive yo te diría un poco eh, ilusos en, en, su, en, su genus, en su manera de, de expresarlos, pero que muestran la existencia todavía. ¿Y ¿Tenemos alguna foto? de los años 20, del principio de, de, de, del siglo XX, donde se puede ver algunas, algunos muros de piedra de alguna, alguna casa o, o algunos corrales. Y quedan algunos corrales este, hechos eh, probablemente eh, o, o en la época de Bernet o en la época posterior por los propios ingleses, cuando en realidad buscan este, contratar gauchos y otra gente que pueda manejarles el... el este, las, eh, el ganado dentro de, la, de, la, de su asentamiento, entonces es posible que, que haya algunos que queden de este tipo, pero no hay otro tipo de, de rasgos que podamos hacerlo. Inclusive los propios ingleses se han ocupado de ir rescatando arqueológicamente aquellas cosas que pudieran existir en Puerto Egmont, en esa ocupación eh, breve que hacen este, ellos en 1770. Entonces este, creo que allí es donde nosotros... Este, Podemos entender de que realmente la, la, lo, que, lo que se hizo en, en las Malvinas este, prácticamente fue este, eh, perdido. Es decir, claro, están, tampoco tenemos posibilidad de un trabajo arqueológico sistemático, ni mucho menos, ¿no? que sería otra, otra chance, otra alternativa de, de, de verificar otra, otro tipo de, de, de propuestas. ¿no? Podría pasar entonces que cuando recuperemos definitivamente eh, la administración y soberanía de Malvinas, podremos hacer trabajos arqueológicos en la isla Soledad para tratar justamente de recuperar estos vestigios, tanto españoles como de la época de, de Bernet. No solo podremos, debemos, debemos. Es decir, creo que ese sería este, el camino adecuado. ¿no? Y por supuesto. La duda seguir... pendiente arqueológica que nos queda en relación a Malvinas y al Atlántico Sur a futuro, digamos. A futuro. Y inclusive pensar de que es posible seguir completando información en muchos otros lugares, es decir, este, tenemos que seguir eh, el trabajo. Yo creo, que, yo creo que la Argentina tiene que hacer un trabajo muy sistemático de ir juntando la cartografía, de ir juntando los testimonios, es decir, creo que debemos fortalecer nuestro archivo. Con frecuencia aparecen planos, ofertas de planos y cosas, este, y nosotros deberíamos tener este, recursos para que eso se se documentara y quedará claro. Yo te diría, este, recordando a, a mi amigo y compañero este, Alberto de Paula, que fue presidente de la Comisión de Monumentos de la Argentina luego, eh, y que Alberto hizo en los años 70 este, dos o tres viajes a Malvinas, inclusive fotografió la, la, la, la arquitectura de la ocupación inglesa de, de las Malvinas, Inclusive obtuvo hasta el plano de la Casa de Gobierno de las Malvinas, hubiera sido distinto, lo entregó inclusive a, a la Cancillería, hubiera sido distinto, quizás los resultados de, aquel, de aquella invasión se hubieran sido este, aprovechados los, los testimonios que teníamos también de esto. Pero bueno, eh, estamos en la, en, la, en la realidad de, de algo que, que es este, fundamental, que es documentar, o sea, tener... Y, y salir, no solamente, que de, de partir más allá del tema jurídico y entrar en el tema de eh, documentar claramente lo que fue la vida en las Malvinas, en el periodo en el cual eh, franceses, españoles y argentinos tuvimos este, la propiedad de ellas. Bien, y para finalizar, este hermoso libro que han hecho en diciembre de 2020, que sobre todo se ha difundido mucho este año, Arquitectura y Planeamiento en las Islas Malvinas, 1764 y 1833. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En qué formato está? Y cómo quienes nos están viendo, que seguro que están muy ansiosos por leerlo, eh, lo puedan eh, conseguir. Bueno, yo creo que lo pueden conseguir. Está, editado por la, está hecho por la Organización de Estados Iberoamericanos, este, eh, por el Centro de Estudios de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, el CEDODAL que es la institución que nosotros conducimos, y este, la ha editado la Biblioteca del Congreso. Además hay una exposición que está eh, en posibilidad de ser vista en la Biblioteca del Lector de la Biblioteca Nacional, en la, en, la, en la parte digamos de la Plaza del Lector, está allí una exposición grande que toma desde el siglo XVI hasta 1833 digamos, la documentación que nosotros hemos manejado sobre cartografía, planos, los barcos, los personajes que actuaron y toda la historia que eh, de alguna manera se complementa con el del libro. Así que yo creo que son los puntos de referencia que pueden ser de utilidad en este momento para una concientización de que, cuáles fueron las condiciones en las cuales nosotros vivimos en las Babilidas. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a difundir eh, probablemente en nuestras redes el link del PDF para quienes quieran acceder a la publicación digital y por supuesto invitar a quienes nos están viendo a que se sumen a ver esa muestra de exteriores en, en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional para encontrarse también con estas imágenes eh, tan, tan lindas y tan, tan originales y tan novedosas que tiene el libro y que es de alguna manera toda una, una novedad, eh, no solo en la investigación sino una novedad editorial eh, en cuanto a la historia de Malvinas.